to read books in more than one language to your kids. Books are such a powerful tool that can be used by parents that are raising their kids multilingual and that want to safely use more than one language with their kids. Stay posted because I'm about to show you a promising way to do exactly that. following me for a while you know that I'm all about crafting a strong plan for your multilingual families. Kids are capable of learning many many many languages simultaneously but parents still need to know what they are doing and be most of all intentional about what they are doing to be successful. I have a short video for you where you will be able to see how I read books to my kids in Another language using still my relationship language to communicate with them. Let's analyze it together. Danach lest er mit Hilfe de, hilf der Ratte die Glaskugel hinunter und die Unterwasserreise geht los. Hm? Pero, Mami, ¿cómo pueden entrar? ¿Cómo pueden entrar? Aquí está abierto y se meten. Está en una soga donde pueden bajarse y después se sientan aquí es como un submarino y que tiene muchos vidrios para que puedan ver hacia fuera. It's a German book about parrots called Charqui and I read it in German. Now as you could see my son has a question and he asks it in Spanish. I answer and explain also in Spanish because that's our relationship language. Ahora se van a meter y dan el medio vidrio están viendo fuera ahí muede la cesta. Viene una serpiente de agua. Sí. Una bien. morena. Y aquí está el Miji y ahí también muerde la isla. Sí. Ahí. Ahí. Bueno, entonces vamos ahí. a seguir viendo qué pasa, ¿no es cierto? My daughter also wants to comment on what's happening, and she does it also in Spanish. But there is one word that she doesn't know how to say in Spanish, so she borrows it from German. The word is Seeschlange. It's sort of a sea snake. If you listen carefully, you will notice that I don't interrupt her. I don't say no, that was wrong. I simply repeat what she said in Spanish. On time, by repeating and paraphrasing in the target language, kids will learn and fill the vocabulary gaps, even if they don't use it right away. <gasps> Miren, ya se va. Uy, ¿qué es esto? Un tiburón martillo. Muy bien, un yo, tiburón yo, martillo. Yo, yo puedo, yo, yo, yo, yo, puedo, yo. ¿Qué pasa, nene? Yo yo yo puedo, yo, puedo, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo gustar eso. A mí me gusta este. A mí me gusta el tiburón martillo. Muy bien, nene. Here I ask a question and Laia knows that it's a hammerhead shark. Niels my son also wants to say something but he gets a bit stuck doesn't know exactly how to formulate what he wants to say so I wait. What I do is wait. Wait until he utters enough words so that I can truly understand what it is that he's trying to say. Being patient in this particular case is really important. Once I get that he is trying to say that he likes hammerhead sharks, I formulate the sentence for him. I model it for him. So I say, I like this in Spanish and Niels picks up that sentence structure and voila, he is successfully able to express what he had in mind. He says, I like hammerhead sharks. Supporting the language development of your kids by modeling for them and reinforcing the wanted behavior empowers your children greatly. This is an example of how to support children when they don't have yet the right words to express themselves. In the end, you might have noticed, I give him a short verbal reinforcement. I say, well done, Nils! después. Is das schön hier und es wimmelt nur so von Fischen, staunt Michi. Und da, an diesem großen Fisch hängen lauter Kleine. Das ist der Mondfisch, sagt Li. Der lässt sich von den anderen reinigen. Deshalb heißen die Putzerfische. <lacht> Qual ist der, der sich limpier lässt? Was ist der Putzerfisch? Das ist der Mondfisch. Das ist der Mondfisch? Das ist este der Mondfisch. Das ist der Mondfisch, vielleicht. Das ist der no Das ist der Mondfisch. Ja, bueno. äh, wie praktisch, so braucht man sich gar nicht mehr zu waschen, sagt Michi lachend. Schaut mal in das Gestrüpp, ruft Sharky, dort ist auch ein Fisch drin. Ja, der Garibaldi-Fisch versteckt sich in einem Algenbusch, erklärt Lee seinen Freunden. Seht ihr? Mhm weil gerade ein Raubfisch kommt mir ist so ein Raubfisch es ist gassang mira mhm parece un pez payaso sí es un payaso weil gerade ein raub ist es el pez payaso es como el nemo ya ahora voy a seguir leyendo weil gerade ein raubfisch kommt der ihn fressen könnte nämlich dieser große manta rochen ¿Dónde está el mantarojo? ¿Cómo se dice eso en español? raya. Muy bien, una raya, Bravo. Tú kennst dich aber gut hier unten aus, sagt Michi, bewundernd. Einiges Mama, weiß ich von Fischern. Él se, se mete ahí. Él estaba aquí, entonces él se va aquí a hasta aquí. Ah, bueno. Vamos a ver si Pero tiene mira, razón. Tengo razón. Tengo razón. Oh. Oh. Sí, hay otro pescadito. Un un pez, pez, globo. Un pez globo? Bueno. I continue reading in German, but I ask questions about the content in Spanish. What I'm doing is called translanguaging. I build up the vocabulary in both languages. I ask, what is mantarrojen in Spanish? By asking this kind of questions, I go on a meta level. In other words, I'm building the language awareness of my children which again boosts their language learning ability. So, in the last section you can hear my kids commenting on the content and using their imagination. You can do the same in your multilingual homes. Reading in many languages to kids is possible and is very beneficial if you do it intentionally and not violating the basic rules of using language learning methods. I recommend to do it with languages that you dominate. I, for example, use the OPOL with Spanish, that is my relationship language with my kids, and the OSOL with German and Swiss German. Check out these other videos to learn more about language learning methods. Let me know in the comments section if you also read to your kids in various languages and what have been your experiences with it. Check out these other videos like and subscribe to support this channel thank you very very much for sticking with me and sharing this content with your multilingual friends keep on doing a great job and talk to you soon